Esta planta acaba con 20 años de diabetes, colesterol malo, purifica el, el páncreas, plantas con poderes curativos. Baja el azúcar en la sangre, es digestiva y mantiene el estómago sano. Además... Es efectiva para eliminar bacterias del cuerpo, como la que causan las gripes y los resfriados. No olvides suscribirse a nuestro canal de salud. Si le gusta el remedio, denle un like al video. Recuerde, subimos video los 7 días de la semana. Estamos hablando de el limoncillo, sacate de limón hierba de limón y limonaria, así la conozco yo. Esta es una planta, el limoncillo, muy importante porque purifica el páncreas que está encargado en controlar los niveles de azúcares en la sangre. Además es una planta antibacteriana, antimicrobiana y antiviral. Más de toda esta bondad es una planta que en el campo desde la antigüedad la han usado para bajar la fiebre en caso de emergencia. El modo de preparación es bien sencillo, ya estamos dentro de la casa. Cortamos con una tijera con cuidado para no dañarla, dos hojas solamente. Y vamos a utilizar un limón, el limón lo vamos a partir en cruz. Y las dos hojas de limoncillo o zacate de limón, la vamos a cortar con una tijera en pequeño trocito Vamos a ponerla a hervir en dos tazas de agua. Y así luce este té maravilloso. Ahora la debemos dejar hervir durante 10 minutos. Agregamos el limón porque el, el limón tiene característica parecida al zacate de limón. Y así es más potente, especialmente si usted tiene diabetes. Lo va a ayudar a controlar la diabetes. La diabetes, todos sabemos que no se cura si es hereditaria. Si es una persona que la cogió por... Que tiene el colesterol alto, está sobrepeso, sí puede curar su diabetes. Porque este té le va a ayudar también a bajar el colesterol malo. Ya este está listo para colar. y así luce este maravilloso té, es sabroso, el que ha probado el Zacate de limón o el limoncillo sabe que es una maravilla de tomar. El modo de uso va a tomarse un té en ayuna durante un mes si usted tiene diabetes y verá cómo se va a sentir. No olvide compartir este Maravilloso remedio con alguien que lo necesita, recuerde subimos video los 7 días de la semana, tenemos remedio de la A a la Z, si no se ha suscrito a nuestro canal de salud, que espera, suscríbase es gratis, no olvide darle un like al video y si le gustó déjeme un corazón. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video.